En este video te hablaré de cómo el hacer de nuestra labor un ejemplo de vida nos hace profes de calidad. Ser profe implica hacer de la docencia una opción de vida. Si llegaste a la docencia porque es tu vocación y estudiaste para ser profe, o si llegaste porque alguien vio en ti capacidades para ser profe, o tal vez llegaste porque viste en la docencia una opción laboral, Ahora más que nunca es cuando puedes evidenciar el producto de tu esfuerzo siendo ejemplo para cientos de estudiantes que te conocerán y hablarán de ti en el futuro como la persona que les ayudó a diseñar su camino. Un profe de calidad conoce las estrategias institucionales para el ingreso y la promoción en el escalafón docente. Un profe de calidad participa en uno de los organismos de dirección del programa y conoce los estímulos que la institución le ofrece. Un profe de calidad se cualifica para la docencia, la investigación y la proyección social. Reconoce los lineamientos institucionales para la cualificación docente y participa de estos espacios de formación, específicamente aquellos que le ayudan a trabajar en la diversidad. Un profe de calidad produce material de apoyo docente, conoce los resultados de su evaluación de desempeño y acuerda con el líder de área, jefe de departamento o decano estrategias de mejora según los resultados. Un profe de calidad genera con sus compañeros de trabajo de otras disciplinas escenarios de trabajo interdisciplinar en beneficio del aprendizaje propio y de sus estudiantes. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.